Volvemos al living para ya recibir a nuestras primeras invitadas del día de hoy. Lo vamos a hacer con un fuerte aplauso. Nos acompaña Graciela Lopresti y Jorgelina Flores para presentarnos diferentes propuestas culturales, artísticas, porque sabemos que tenemos un teatro riquísimo acá en la provincia de Mendoza. Bienvenidas. Hola, Muchas chicas, gracias, ¿todo bien? bien sí. Bueno, un gusto sí. tenerlas por chicas. acá, chicas. Gracias. Para conocer un poquito más, bueno, de Paranormales ya habíamos charlado sí, ya cuando vivimos. tuvimos la oportunidad, pero hoy también presentamos otra obra que es Las Gargantillas. Uh -huh. Bueno, chicas, ¿cómo están? Muy Afú, bien. Trabajando, linda temporada, ¿no? Sí, sí, sí, muy bien, muy bien. Gracias, gracias por invitarnos y por este espacio. Un placer. Gracias. ¿Cómo se vienen las propuestas? Si querés recordamos eh, lo que charlamos en algún momento, Graciela, de Paranormales. Esta obra que cuando fue la estrena nos vinieron a presentar, pero bueno, el público se renueva. Obviamente. ¿Cómo dicen? ¿Seguro? Y queremos eh, contarles a todos los que no tuvieron la oportunidad de ver en ese momento de qué se trata esta bueno, obra. Bueno, Paranormales eh, vamos a estar el sábado 30 en el Teatro Independencia a las 21.30 horas. ¡Qué lindo! En el, el Teatro Independencia. Sí, sí, sí, sí, la estamos contentos porque Afuera. bueno, es una obra... Eh, muy importante para nosotros eh, que toca un poco el tema de la discriminación sí. y esta falta de empatía que a veces uh -huh. hay en, el, en la sociedad para ponerse en el lugar del otro cuando uh -huh. el otro tiene una dificultad o un, o un problema uh -huh. este y bueno trata un poco este es un, te cuento rápidamente el argumento es un grupo de padres que sí. se reúnen en la casa de la directora de una escuela uh -huh. de una escuela primaria eh, con el fin de ver qué hacen con un compañerito que tiene un, una, una característica específica, que es el síndrome de Asperger en uh -huh. este caso, eh, y ellos se sienten incómodos con su comportamiento y lo quieren, digamos, sacar de la escuela. Pero es una eh. situación para nada, digo, bueno, ficticia, ha pasado. No, sí, no, no, no es totalmente real, sucede, sí, es mal la, la obra está escrita, eh, Matías del Federico, que es el autor... La escribió basándose en un hecho real, o sea, no es, este, de, de claro. ficción tiene nada. Este, yo hablaba ayer también, decía, con otra gente, y decía que por ahí la realidad supera la ficción Ajá. totalmente, lamentablemente. Y por ahí que suceda, bueno, en el ámbito de los chicos... Es eso, están es, aprendiendo, es ¿no? Es difícil, pero ajá. cuando ya se traslada la situación a los padres es lo más doloroso porque son los que le tienen que bajar justamente los valores a los niños. Y muchas y... veces son los padres los que originan estos, claro que estos, estos momentos de, de discriminación. Está basada básicamente en eso, ¿no? En los hechos discriminativos y bueno, y la la obra transcurre este en el, el humor, digamos, de, de la comedia, porque es una comedia, la gente se va a reír y uh -huh. mucho, a pesar de que el tema es este, fuerte uh -huh. y es un tema profundo. bastante claro. profundo y, y cruel, ¿no? La gente se ríe porque el, el humor está un poco puesto sí. en el comportamiento nuestro cuando nos ponemos en papel de discriminadores. ¿vale? Uh -huh. nos ponemos como muy absurdos, como muy... Este, el, el, el humor está, está puesto en en lo absurdo de, del comportamiento de la sociedad. Y seguramente se van a acordar de más de una mami o papi del grupo de WhatsApp, Seguro, ¿no? Porque sí. siempre están los más picantes, los que opinan de todo. Mira, los grupos de WhatsApp en sí solo ya son un hecho de comedia, ¿no? Porque sí. eh, Sin dudas. uno no puede creer las cosas que se cuentan. Que tiene que leer. No, no, no, ¿viste? eso ya solitamente eso es humor y, y tiene mucho de eso la, la obra. Me encanta. ¿Y quiénes son las Gargantini? Otra propuesta que les traemos para hoy. Bueno, así es, las Gargantini también bueno, como decía Graciela, es, es una obra de humor. Nosotros la hemos conceptualizado bajo la idea de una comedia homicida. Eh, Las Gargantini es una familia que está contextualizada en Maipú, en Mendoza. Eh, que eso también lo hace, digamos, como un hecho y le aporta una característica especial. Eh, si hay algo distintivo en Las Gargantini es que la... La interpretación de estos personajes femeninos, porque son unas mujeres que se encuentran por un hecho específico eh, en una casona en Maipú, pero bueno, el hecho particular es que son actores varones que Ajá. interpretan... ...a mujeres, uh -huh. hemos hecho un trabajo cuidadoso... ...ellos le han puesto el cuerpo, digamos, a, a esta situación... Sí. ...y cada uno ha compuesto un personaje realmente exquisito... ...con una historia, con un presente, con una proyección... ...y volvemos al Teatro Independencia... ...tiene cuatro años a las Gargantini... Uh -huh. ...pero volvemos al Teatro Independencia... ...con una propuesta bueno, renovada... ...tiene música en vivo, uh -huh. también ejecutada en vivo... Y es una comedia este, que raya cualquier semejanza con la realidad, es, es mera uh -huh. coincidencia. Creo que el teatro y la, la coincidencia que tenemos también entre Paranormales y, y las Gargantini, es este conector de observar y uh -huh. ser espectadores de instancias reales. Claro. Pero bueno, con la magia del teatro y, y este aspecto de la comicidad que lo hace lo hace un poco más abrazable. inventó una palabra. No me pero es así. Lo definió muy bien. Es <risa> <risa> interesante <risa> ver a, a varones interpretando el rol de mujer, pero de una manera cuidadosa, porque siempre cuando uno ve quizás a, a, al varón en un papel de mujer tiende como a, a sobreexagerarlo y como que tal cual y como que todas las mujeres hablamos mucho con las manos y no es así. No estaría todo el tiempo no, las mujeres sí. exagerando. Claro, ¿viste? pero y es re pero interesante sí. ver cómo sí. componen este personaje y con el respeto ¿no? hacia la mujer también. Exactamente, es, fue una de las primeras consignas que nosotros abordamos. Este, en, en realidad en particular de como una ofrenda desde ellos en la subjetividad de trabajar el personaje sí. y en el rol que, que a mí me, me asiste de, de dirección, tratar de, de acompañarlos este, compasivamente en este trabajo. Pero realmente se ha hecho un, una composición... Muy, muy respetuosa, muy cuidada, muy creativa. Uh -huh. Y realmente, bueno, la, la idea es que si bien nos han acompañado muchos espectadores, puedan visitarnos, puedan ir nada más y nada menos que al Teatro Independencia, eh, ver dos propuestas de calidad, uh -huh. tanto el sábado como el domingo, que son propuestas. Eh, ambas propuestas están producidas por Fernando Casino y uh -huh. Daniel Aguilera, muy bien. produciendo Estamos. Y es la idea también, ¿no? De aportar y acompañar al teatro mendocino Sin que, dudas. que nada tiene, nada tiene que envidiar ni cuestionar Totalmente. a otras producciones que sí. vienen. Creo que, que el público mendocino. Es un público generoso, cálido, que está ávido de compartir con nosotros. Sí, claro. Así que creo que la propuesta, este, la invitación está hecha. Me encanta. Aparte, los artistas y las producciones están al nivel de cualquier otra. Como pero vos decís, si se quiere comparar sí. entre comillas, sí. tenemos excelentes artistas. No hay que esperar a que venga una obra directores. de afuera, no, ¿no? Para. No, para exacto. poder disfrutar. Sí, creo que, que somos responsables todos, cada uno de su lugar. Este, ustedes como mmm, comunicadores Nosotros como hacedores este, Y creo que, que Mendoza Va a poder disfrutar este fin de semana Que es fin de mes Que es julio Que va a ser frío Bueno, va a tener dos posibilidades De poder compartir con nosotros Va a apoyarnos Y fundamentalmente divertirse Y a pasar un buen momento Sin duda, que eso es lo lindo que tiene el teatro Y cuando salís del teatro decís y no vengo más seguido. Sí. Viste, te querés sí, eso. Sí, me encanta, sí. te deja, viste, sí, sí, sí, ese... Y sí. el debate, el Esa post. Esa vibra. Eso está buenísimo. Exacto, cuando salís que decís, che, viste esta escena, aunque me quedé pensando en ¿Qué tal cosa. Que rescató cada uno. Está buenísimo eso, Es que eso post. está bueno. El Excelente. teatro es teatro evolución, el teatro... El teatro no es solamente una distracción. No. Y si pudiéramos por ahí aplicarlo y tenerlo, digamos, más... Con, con más facilidad o con mayor acceso uh -huh. eh, es un hecho tan mágico y tan especial sí. que, que bueno ojalá puedan vivirlo con nosotras este fin de semana me encanta ¿dónde podemos comprar las entradas? así ya los que están organizando su plan de fin de semana y se tentaron con estas propuestas dicen bueno saquemos las entradas chicas vamos en grupo vamos en familia me encanta ahí lo estamos viendo en entrada web ahí lo web. estamos viendo entrada muy web. bien en las entrada web obras. ahí tienen ah. las dos obras paranormales o oh, las gargantini ambas son comedias ambas son súper recomendadas y divertidas para que puedan disfrutarlas este fin de semana y bueno en una de nuestras salas más bonitas nada más y nada menos que es hermoso volver cada tanto a la independencia, oh, es la independencia. y esa magia que, que, que alberga ¿no? Entrada web ahí lo estamos viendo en pantalla ya saben es muy fácil ingresan ingresan directamente ahí. sino también este, por en el link la, la, la pueden también, adquirir claro. en la boletería sí. por ahí el recurso de entrar a, a entrada web es más cómodo así okay. que... por supuesto Está buenísimo. Bueno, chicas, gracias por haber visitado. Ojalá que sea con todos los éxitos. Muchas gracias. gracias. Y cada vez que bueno, tengan otra propuesta para presentar, las puertas abiertas acá en el programa gracias. para compartirlo. Aquí Un Gracias. Gracias. gracias.